Ya lo habéis visto. Alguien que no tiene ni idea de tecnología, ni idea, una entrenadora personal puede hacer un lanzamiento y puede crear su negocio online. 8.000 euros en cuatro días. ¿Quién cojones hace eso? Yo tengo mi trabajo, yo no estoy acostumbrado a esto de los negocios online, yo no tengo mucha idea, no tengo ni siquiera una página web, no tengo ni idea de redes sociales. Es posible para mí hacer lanzamientos, es posible crear un negocio online. Y hoy os traigo una persona súper, súper especial. Voy a hacer un breve resumen de su historia. Y, bueno, ella venía de estar trabajando por, por cuenta ajena. No cobraba mal. Económicamente, oye, pues le iba bien. Pero sí que es cierto que lo que hacía no le hacía brillar sus ojos. No, no había una, una conexión con su propósito. Trabajaba, ganaba dinero Pero eso no le hacía feliz No le hacía brillar sus ojos Entonces yo recuerdo Ya también estaba en, la, en, en el desafío Viajar sin fecha de regreso Además me preguntaba mucho siempre Dale, ¿Y esto? ¿Y es posible con esto? ¿Y yo tengo un producto de fitness? ¿Y va a ser posible? Y, y finalmente Hicimos la entrevista Accedió y, y, y tuvo la oportunidad de acceder A la primera edición De la incubadora de lanzamientos Y sin tener ni puñetera idea de tecnología ni puñetera idea no sabía absolutamente nada hizo su primer lanzamiento y facturó más de 5.000 euros y lo mejor de todo que cuando estaba en medio de ese lanzamiento en medio de ese lanzamiento la echan del trabajo en el que estaba la llaman y dicen oye, chao no vengas más y hace su primer lanzamiento y factura 5.000 euros sin tener ni puñetera idea de tecnología. Y cuando termina el lanzamiento y empieza a trabajar con sus clientas, ¿sabes lo que pasa? Que la vuelven a llamar de una entrevista de trabajo. ¿Y sabes lo que dice? Que no. ¿Por qué? Porque ahora está haciendo algo que le hace brillar sus ojos. Pero, ¿sabes que me encanta traer a gente? ¿Sabes que, que me soy un amante de las pruebas. Creo que una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Así que hoy traigo por aquí a Eva. <ríe> ya estás en directo, Eva. Hola, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que sé que venías del dentista. Sí, he llegado, he llegado al final. ¿Puedes hablar bien? ¿Puedes abrir la boca bien? Sí, sí, sí. Todo bien, todo bien. Hacen la limpieza. Lo único que me oigo como con retorno. No sé si es cosa mía o es de... Yo en principio, en principio te escucho bien Entonces ¿Es que la... Sí, que la gente lo diga Lo diga lo diga por el chat, yo en principio escucho bien Vale, vale. Eh, Nada, no te quiero Sé que estás súper liado, entonces no te quiero robar mucho tiempo eh, Un breve resumen Así, de qué es lo que hacías antes de acceder A la incubadora Pues a pa ver Está con... con eco uh -huh. Está con eco, sí, es que yo me escucho con eco también A ver, se escucha con eco Igual si me... A ver. A ver, hola, hola, hola. Sí, se sigue oyendo con Echo. tienes Cierra la pestaña de YouTube. Si tienes la pestaña de YouTube abierta, cierra no. y deja únicamente esto. No, no tengo la pestaña de YouTube. Tendrá que apagar tu micrófono. Venga, pues me voy silenciando yo. Venga. A ver, ahora... Hola, hola, ahora, ahora, ok, vale, pues nada, os cuento, eh, me emociona mogollón lo que ha dicho Dani porque acabo de hacer un, eh, un recordatorio de por lo que he pasado, yo no sé si alguien de los que estáis aquí ahora mismo se sentirá en este momento como estaba yo, eh, yo lo veía algo imposible totalmente, tenía un trabajo fijo y veía como algo como súper remoto poder eh, montar mi negocio online y poder vivir de ello eh, pero bueno tuve la suerte o mala suerte de que justamente como ha dicho Dani en mitad de la incubadora cuando llevaba un mes un mes y medio en la incubadora eh, me despidieron del trabajo entonces hablé con Dani y le, y le dije Dani esta es la situación eh, voy con todo y para mí eso fue eh, pues quemar los barcos decir es que esto es ahora o nunca, entonces me dio la oportunidad de dedicarle el 100% de mi tiempo y, y, y el 100% de mi energía y de, de realmente pues darme la oportunidad de creer en mí y en algo que era para mí totalmente súper difícil porque yo de tecnología no tenía ni idea, yo soy entrenadora personal, nutricionista deportiva y yo de, de tecnología nada de nada, entonces... Eh, pues nada, seguí la incubadora seguí todos los pasos, no me perdía una clase, eh, estuve ahí todo el rato y, y al final pues lo conseguí y lo conseguí con éxito y bueno Dani ha dicho 5.000 pero no, fueron 7.000 euros y un poco más porque luego han ido, han ido, han ido renovando, o sea, facturé 7.000 más un poquito más yo creo que yo he llevado como 8.000 euros al final de, de lo que saqué de la incubadora y voy a hacer otro segundo lanzamiento después y y ya lo tengo todo montado, entonces para mí es algo, fue algo brutal a nivel, ya no solo económico, que es verdad que las cifras, dices, joder, más de lo que he podido ganar en un mes en mi vida, porque fueron cuatro días y en cuatro días ganar 8000 euros es una pasada, pero, pero sobre todo a nivel personal y a nivel de lo que me ha cambiado la vida. Eh, ahora hago lo que me da la gana, llevo mis horarios como yo quiero, soy feliz, y me han llamado, me están llamando constantemente de entrevistas de trabajo, o sea, hoy me han llamado de una, ayer me llamaron de otra, y estoy rechazando todas, eh, me ha cambiado la filosofía de vida, soy feliz con lo que hago, quiero seguir haciendo esto, veo que es posible, y todo es gracias a, a la incubadora. Se lo debo todo a eso, porque si la incubadora hubiera sido totalmente imposible. Pero, pero volvemos, vol o sea, para mí es importante matizar esto, es decir, todo es gracias a la incubadora, sí, pero eh... Creo que si tú no hubieses sido tan comprometida como fuiste, al final, no el 100% de las personas que acceden, crean no. su negocio online y facturan 8.000 euros en cuatro días. Y tú lo has visto. O sea, también sí. pusiste de tu parte. Total. Sí, sí. Tienes que estar comprometida. Tienes que estar en todas las clases. Tienes que seguir el ritmo. Y tienes, tienes, tienes que hacerlo. Y sobre todo, es eso. O sea, es decir, para mí yo creo que la suerte que tuve... Que ahora todo el mundo lo ve como, joder, qué mala suerte, ¿no? Que te han hecho el trabajo. No, es que fue una suerte para mí, porque al final, si a lo mejor hubiera tenido ese colchón de decir, bueno, pues esto lo hago como algo y me lo tomo como más a la ligera, no lo hubiera hecho. O sea, tienes que dar el 100%. Esto es para alguien que tiene hambre, que lo quiere hacer, que realmente quiere cambiar su vida y que apuesta todo por ello. Y si lo haces, o sea, sale. O sea, si lo pude hacer yo... Que ya te digo que ni tengo ni idea de tecnología, que yo no sabía nada de redes, de, de nada de estas cosas. Y lo hice cualquier persona que, que realmente se comprometa de verdad, lo puede hacer. Hay, hay una pregunta muy buena que nos dejan aquí y es que me, me parece increíble. Porque hay, hay mucho negocio online, ¿no? Pues e-commerce, o Amazon FBA, o, o Network Marketing, o cosas de estas muy raras, o criptomonedas. Que sí... Facturas mucho dinero, pero ¿cuánto te queda? Entonces, por aquí nos pregunta Jesús, y quiero que seas 100% honesta, uh -huh. como ha sido hasta ahora, de los 8.000, ¿cuánto es de beneficio? Es decir, 8.000 pues, facturaste, ¿cuánto es de beneficio? Bueno, pues invertí lo que vale la incubadora, el dinero de la incubadora, y 400 euros en publicidad, porque iba a invertir 1.000, pero al final como salió tan bien y tuve un, un ratio tan bueno y una respuesta tan alta... Al final no llegaron ni a 400 euros, fueron 380 y pico. Y esa fue y, mi inversión. Importante, importante. No, ellos no saben todavía el precio de la incubadora. Por eso no lo digo. Hablaremos el, el domingo, día 20. Fue el <risa> precio de, de la incubadora más lo que invertí en publicidad al final. Eh, que, que ya te digo, que mi, mi, mi, mi primera opción era invertir 1000 euros y, y me salió muy bien, demasiado bien. Y al final me cobraron solo 300 y pico. O sea, esa fue mi inversión. El resto. Simplemente una pregunta. ¿Podemos decir que tuviste, para que quede todo claro, que tuviste más de 4.500 euros de beneficio? Más de 4.500. Vale, ya está. Bueno, es suficiente. <risa> bueno, pues eh, nada, no te quiero no te quiero robar más tiempo. Eh, Eva, de verdad que, que nada te doy las gracias por, por, por que vengas aquí, por, por nada, dedicarnos un poquito de tu tiempo te lo dije en el minuto uno, para mí la incubadora obviamente ha hecho mucho, te da los pasos, la metodología la has seguido, pero, pero has estado siempre ahí al pie del cañón y creo que al final es inevitable que no, que no te salga como te ha salido enhorabuena. Pues muchísimas gracias ti, Dani Gracias Eva, gracias Pues ya lo habéis visto ya lo habéis visto alguien que no tiene ni idea de tecnología, ni idea, una entrenadora personal